Hoy hemos tenido reunión del Consejo de Administración del SULE. No sé si os recordáis que hace unos meses paralizamos las viviendas en propiedad públicas hasta que no se iniciasen los trámites para, la, para que se construya un parque de vivienda en régimen de alquiler en el Ayuntamiento de Legales con 216 viviendas. Hoy hemos aprobado eso, el gobierno municipal ha retrocedido y ha tenido que admitir que se construyan viviendas en régimen de alquiler. Este acontecimiento es muy importante dentro de la historia de Leganés, porque desde 1996 en Sule solo ha construido 266 viviendas en régimen de alquiler. Así que gracias eh, a la propuesta de Leganemos y a su posición en el Consejo de Administración, nosotros hoy podemos afirmar que se van a duplicar las viviendas en régimen de alquiler en nuestra ciudad para facilitar el acceso a la vivienda a un derecho fundamental como es la vivienda a jóvenes, mayores y amplios sectores de la población. Esto es solo un inicio, hay que seguir avanzando, pero desde luego hay que avanzar. Nosotros no hemos... No hemos venido aquí para entorpecer las políticas, sino desde el gobierno y en la oposición hemos venido a avanzar.